Buenas tardes. Eh, muchas gracias por su asistencia. Para mí es un, muy grato estar en Badajoz. Eh, mi padre era extremeño de Cáceres y mi infancia tiene un capítulo para mí muy considerable en un pueblo de esta provincia que es Don Benito, donde el año 40, después de la Guerra Civil, nos trajeron a un pariente lejano a vivir con él porque estábamos raquíticos, los hermanos Tamames, después de tres años de guerra. Y aquí descubrí la naturaleza y muchas cosas, cómo se trabajaba entonces el campo, que era el proceso de parte final de la guerra civil con sus insabores y también la esperanza que había en la paz aunque fuera una paz muy en plan victoria. Aquello que decía eh, Fernando Fernández Gómez, las bicicletas son para el verano. En el libro que hoy existe y que anticipé con un trabajo para Ampier, informe sobre Calentamiento Global y Cambio Climático, el Acuerdo de París de 2015 y los problemas de su cumplimiento, hay una cita que después da origen al título definitivo del libro, que es de San Juan, del Apocalipsis. El Apocalipsis en griego significa revelación y los anglosajones utilizan siempre la palabra revelación, la traducen así. Pero los países de lenguas romances hemos dejado la palabra griega originaria y hoy Apocalipsis es como el presagio de un futuro problemático, cuando no catastrófico. Y tomé la, la cita de San Juan del Apocalipsis, que la escribió cuando estaba prisionero por la difusión del cristianismo en una cueva en la isla de Patmos. Y esta cita dice, «Bienaventurado el que lee y los que escuchan la palabra de esta profecía, y los que observan las cosas en ella escritas, pues el tiempo está próximo. Y segunda parte, ved lo que viene en las nubes del cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Muy agorero, muy, eh, digamos, apocalíptico, como decimos ahora, aunque es cierto que San Juan dejaba pendiente el futuro de la célebre batalla de Armagedón, que al final se ganó, por las tropas que encontraron la victoria y la paz. En cierto modo, el Acuerdo de París es la batalla de Armagedón. Es el comienzo del fin, podríamos decir, y el principio de un camino muy arduo de lucha contra el calentamiento global. A diferencia del protocolo de Kioto, que regulaba las emisiones de gases de efecto invernadero de una treintena de países no hubo más, con un 20% de la contaminación total. Hoy en el Acuerdo de París hay 193 países, eh, que es prácticamente el 100%. Y además el acuerdo previo entre China y Estados Unidos tuvo mucha importancia. No se pudo alcanzar en Copenhague en el 2009, pero después ya se encontraron bases para un nuevo método que no es un método tan coercitivo, con una fijación rígida de recorte de emisiones, sino que a cada país se le propone que presente sus compromisos. Y los compromisos que ha planteado la Unión Europea sí están en la línea de Kioto, reducir en un 40% las emisiones en el año 2030 y llegar al, al cero emisiones de gases de efecto invernadero dentro del siglo. Es decir, en el 2100, y no lo dijo el Acuerdo de París, si no lo dice el G7, el grupo directorio de, del planeta, por así decirlo, en el 2100, emisiones de combustibles de gases de efecto invernadero, cero. Lo que hay que preguntarse es si eso es posible, si realmente el Acuerdo de París tiene los instrumentos para esto. Claro, ¿por qué queremos luchar contra la contaminación y las emisiones de gases? porque crean, por así decirlo, el cristal que convierte el planeta en un invernadero. Y ese invernadero produce la fusión de los hielos polares, lo estamos viendo continuamente, la subida del nivel del mar con la amenaza de un tercio de la población humana que está en el litoral más próximo, también la acidificación de la, del agua de los océanos, con causas muy peligrosas para, para la fauna y la flora, eh, y también la desertificación acelerada y efectos de todo tipo, incluida la salud humana, a la que creo que después se va a referir el doctor Feo. Todo eso hay que evitarlo, y como decía Obama después de firmarse el Acuerdo de París, no hay un plan B. El único plan que todavía tiene la esperanza de, de resolver o por lo menos frenar el problema, es sencillamente el recorte de las emisiones hasta llegar a cero y la adaptación, es decir, toda una serie de medidas que tienen que eh, ponerse en marcha, ya sea en Londres, ya sea en Venecia, ya sea en Senegal, porque los problemas están ya aquí. Hay muchos negacionistas que dicen que todo esto son cuentos de camino y que el gas eh, CO2 y los demás que se equiparan eh, son un gas de vida. En parte tienen razón, es decir, si no tuviéramos un cierto calentamiento global, el planeta tendría una temperatura de menos 20 grados y tenemos una temperatura en torno a 15 grados antes del proceso de industrialización. Y el propósito es no subir más de dos grados en lo que queda de siglo. Ese es el gran proyecto del Acuerdo de París. Pero hay negacionistas que se oponen a esto, aunque cada vez son menos. Porque el panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, que son unos 3.000 sabios científicos, de procedencias independientes, que representan más o menos el 95% del mundo científico, están ya claramente pronunciados por el hecho de que el calentamiento global es antropogénico, en lo fundamental, y tiene esos problemas. Luego están los partidarios del TL al cuadrado, too little, too late, demasiado poco, demasiado tarde, y algunos ecólogos como... El propio Lovelock, que es el creador de la hipótesis Gaia de que la Tierra es un planeta que se autorregula, llega a la conclusión de que llegamos demasiado tarde y anuncia catástrofes para los próximos 50 años. Estemos o no en una situación tan peligrosa, el Acuerdo de París es bueno per se, porque establece la posibilidad de frenar con planes eh, voluntarios, de cada país según distintos sistemas, pero que después el propio mecanismo del Acuerdo de París va a hacer los informes de síntesis de cómo todo eso llega o no al 2% máximo de elevación de la temperatura. Es cierto que ya nos hemos comido, diciéndolo vulgarmente, eh, un grado en vez de, de los dos que teníamos de previsión. Es cierto que todavía antes de que se aplique el acuerdo de París plenamente, que será en 2020, cuando termine la vigencia del protocolo de Kioto, que seguimos observando los países de la Unión Europea, algunos más, pues el acuerdo de París no va a tener plena vigencia, pero lo cierto es que ahí se han echado las bases y que tenemos una caja de herramientas. La Secretaría de la Convención Marco del cambio climático de 1992 de Río de Janeiro, cumbre de la Tierra. Allí estábamos, entre otros españoles, el presidente del Club de Roma, entonces Diez Hotliner, y yo mismo. Ese es el acuerdo básico. El protocolo de Kioto entró en vigor en el 2005 y terminará en el 2020. Y el acuerdo de París entrará en plena vigencia en el 2020. La secretaría es común a las tres entidades legales que he citado. Y ahí hay un problema, que para la secretaría hará falta una gran personalidad, que pueda tratar de tú a tú a todos los gobernantes de la tierra. Porque, como se ha dicho, este es el problema más importante que hay en estos momentos. Realmente, eh, ¿eso se está planteando? Todavía no. Pero en la reunión de Marrakech que es la conferencia de las partes número 22, la 21 fue en París. Hay toda una serie de ideas importantes de hacer ya el, el cálculo evidente de hacia dónde vamos, eh, la revisión de los objetivos para el año 18, el planteamiento de si se están utilizando todos los organismos que dependen del Acuerdo de París debidamente los controles, las verificaciones, las mediciones, todo eso es muy, muy decisivo, por así decirlo. Y tendremos el comienzo de un largo camino que va a estar lleno de cambios, es decir, el Acuerdo de París es solo el comienzo. El comienzo. ¿Y qué es la esencia del Acuerdo de París? Que es lo que ahora nos interesa. Es el cambio del modelo energético. Un modelo energético basado en los hidrocarburos, todavía más del 80%, tiene que ser sustituido por un modelo en donde no estén los hidrocarburos. Combustibles de origen fósil, carbón, eh, petróleo, gas natural. Y todo eso es lo que hoy está en el candelero. Si la caja de herramientas es suficiente para conseguir eso, yo creo que el acuerdo tendrá que ser una agencia especializada de las Naciones Unidas. Estará al frente seguramente un Obama jubilado o un Fabius que presidió la conferencia de París fuera del, del Tribunal Constitucional de Francia y más dedicado a una causa universal. O tendremos otra persona, la señora Brundtland, que fue la que... Eh, creó para las Naciones Unidas la idea del desarrollo sostenible en 1987. Naturalmente, es, eh, no hay plan B, lo que hay que hacer es todo eso eh, y mucho más que irá surgiendo, porque después del cuarto informe del IPCC vendrá el quinto, como es obvio, en no más de dos o tres años y va a incidir de manera fundamental en todo eso. Yo creo que eh, tenemos buenas noticias, en cierto modo. En estos días, por ejemplo, la OACI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, planea ya, por fin, el 2% de los gases de efecto invernadero en la alta atmósfera del tráfico aéreo que está creciendo. En vez de ser un 2%, será un 5% en los próximos 10 años, porque el tráfico aéreo va para arriba. La OACI ha establecido ya un programa de reducciones de eh, consumo de, digamos, combustibles fósiles y además incluso el avión solar ya está ahí, eh, todavía lejano en sus grandes aplicaciones, pero lo más importante que es el método está ahí. Otra buena noticia es que antes de ayer en la dolorida nación de Ruanda que tuvo aquellas matanzas crueles, se reunió el protocolo de Montreal que persigue la supresión de unas emisiones eh, distintas eh, que eh, se consiguió así frenar y es una utopía realizada ya el agujero de ozono. Pero los clorofluorcarbonos que se suprimieron han dado lugar a una sustitución de los hidrofluorcarbonos, que no son gases que ataquen el ozono, pero en cambio son gases de alta incidencia en, en, en calentamiento global. Y antes de ayer se acordó allí con la presidencia, en cierto modo, del, del, del secretario de Estado de los Estados Unidos y gracias a un acuerdo previo de China y Estados Unidos, la sustitución de los, de los hidrocarbonos eh, por eh, una situación distinta, hidrofluorocarbonos, en un periodo de tiempo para permitir cerrar los agujeros de ozono y también para permitir ir a una eh, evitación, evitar lo que es un gas de calentamiento global de una potencia 15 veces superior al CO2. Entonces esa es una buena noticia también y el acuerdo global está ahí, muy desarrollado como tenemos también la idea de que la ratificación del Acuerdo de París ya está, otra cosa es la entrada en vigor a los efectos de aplicación de su caja de herramientas, eh, al conseguirse que China y Estados Unidos ratificaran hace poco en la reunión del G20 en el sur de China, y ahora ya siete países de la Unión Europea, España todavía no, para ratificar el 4% el 4 de noviembre es el día oficial de eh, la ratificación suficiente de 55 países que contaminan más del 55% de las emisiones en su totalidad. Teníamos hace pocos días una reunión en el periódico La Razón, eh, en la que estaba Miguel Ángel, eh, estaba también el, nuestro nuestro amigo, eh, el que ha venido con nosotros, no, el, no, el otro, el, nuestro, el vuestro, Rafael Barrera, perdón por el lapsus. Estaba también Rafael Barrera y creo que fue una sesión muy interesante. Se ha publicado el resumen de lo tratado en dos páginas con una enorme fotografía de los ponentes y allí se habló sobre todo de la fotovoltaica. Y dentro del esquema del cambio, de, del cambio de eh, lo que es el modelo energético, el solar es el principal y dentro del solar el fotovoltaico. Y hay un problema que está en vías de solucionarse y que puede ser definitivo. Es la acumulación de energía, la conservación de la energía, para que esos huertos solares, esas enormes instalaciones que hay en algunos casos, puedan estar funcionando también por la noche, gracias no a que haya una central de gas natural al lado que suple el, el, el, el, la energía producida por el sol, sino la propia energía producida por el sol acumulada debidamente, ya sea en sales ya sea en otros mecanismos de acumulación a mí me pareció una reunión importante en ese sentido y luego se puede decir que las buenas noticias siguen también en China el avance lo hemos visto en la exposición de, de Miguel Ángel es tremendo y eh, como ejemplo en la provincia de Shanxi en el norte un norte desértico limitando con Mongolia, eh, donde están los guerreros Xi'an, las terracotas de los guerreros Xi'an, se está preparando, ya termino, una, eh, la instalación de una central de millones de paneles solares que ocupa 46 kilómetros cuadrados, es una mínima proporción de los territorios norte de China, que es dos, cinco veces la extensión, por compararlo con algo sobre todo para madrileños, de la Casa de Campo, que tiene 12 kilómetros cuadrados. Impresionante. Con 2.700 eh, megavatios, que a mí me parece una cifra relativamente baja para la enorme extensión que ocupa, que es el equivalente a casi tres grupos nucleares convencionales. También Alemania quiere prohibir el motor de explosión para el año 30, el Senado de Alemania se ha anticipado. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Una revolución en el cambio del sistema productivo basado en el cambio de modelo a energías alternativas o renovables. Y además se puede decir que mientras en España ha habido ese declive o ese estancamiento de las producciones de las renovables, tenemos que los españoles conquistan el mundo con sus tecnologías. Acciona, Solar Park, Gas Natural... Eh, Alten y otros grupos están ganando las licitaciones que se hacen en México, que se hacen en otros países, en cantidades de energía solar, fotovoltaica impresionantes. Esperemos, aunque nuestra confianza no puede ser grande en los hermanos Nadal, uno al frente de la Secretaría de Estado de Energía y el otro de Jefe de Gabinete de Rajoy, veremos si habla del primero como posible ministro de Industria y Energía, que va a haber una cumbre, ya la ha habido con las eléctricas, las cuatro grandes, tendrá que haberla con las energías alternativas, es un lobby el que hay que montar también frente al lobby de las grandes energías tradicionales y eh, se anuncian también nuevos concursos para instalación de renovables, también habría que intervenir en eso. Y termino, termino diciendo que tenemos ante nosotros un futuro muy notable porque lo importante es que cambien las ideas y las ideas están cambiando. Bill Gates no fue a la eh, conferencia de París a pesar de que estaba invitado porque dijo aquello de que las nuevas tecnologías lo van a resolver todo. Cuando todas las energías renovables, esté claro, que son mucho más económicas, acabarán imponiéndose. Pero hay un tiempo en que los lobbies de las energías tradicionales quieren amortizar e incluso prolongar. Rusia, y la Arabia Saudí y la OPEP están en eso, los republicanos están en eso en los Estados Unidos y todo lo demás. Y por eso tenemos que presionar mucho más con la razón contra la sin razón que particularmente en España se ha manifestado en este sector. Muchas gracias.